Alumnos del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla se manifestaron este jueves 7 de abril en inmediaciones de Casa Guayo. Los estudiantes solicitaron la intervención del gobierno del Estado para destituir a la directora Laura Rosalinda Ramírez Moreno por incumplir los acuerdos realizados con las Secretarías de Gobernación y Educación Estatal. Afirmaron que después de una mesa de diálogo con autoridades estatales, hace aproximadamente un mes, Ramírez Moreno no acató los acuerdos para mejorar las instalaciones y brindarle seguro medio a sus estudiantes. La acusaron de desaparecer recursos, intimidar, reprimir y hostigar a los alumnos que se han manifestado en su contra. Por lo anterior, solicitaron la intervención de las autoridades estatales con el fin de resolver las irregularidades al interior de la institución.